Tres personas que se encontraban discutiendo por asunto de una parcela Fueron apresadas el pasado sábado por la policía A quienes les ocuparon igual número de armas de fuego Un hecho ocurrido en el sector Los Cocos del municipio de Villatapia Paul Pérez de 38 años fue apresado con una pistola marca Versa calibre 9 milímetros Mientras que Pedro Juan Fernández Rojas de 40 años con la pistola marca Smith Wesson calibre 9 milímetros con su cargador y 10 cápsulas, en tanto que a Rafael López Roque de 48 le ocuparon una escopeta Maverick calibre 12 con 15 cartuchos para la misma. De acuerdo al informe de la Policía Nacional, las armas ocupadas estaban sin ningún tipo de documentos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.